Doña Milce Vázquez, una gran líder de Atillo, ¿cuál es su mensaje para todos los liberacionistas el próximo domingo? Ya es la hora que todos los pericos salen de esta que los pericos salen por el y esperamos para el 2 de febrero, todos los pericos, aunque sean saliendo del nido, que voten por, por qué? porque no queremos para nuestros hijos, para nuestros hijos pensamos nosotros cuando tenemos que andar en los resguardos y es haciendo que fila en los estancos para que nos pidieran una libra de arroz o una libra de agosto.